Si nos preguntaran por algo emblemático de Salamanca, pensaríamos en su universidad. Si fuera un monumento, diríamos la catedral. Y si nos pidieran el nombre de un personaje, sería sin duda, don Miguel de Unamuno en Jugo. Pues Unamuno para mí ha sido el mejor profesor que he tenido en mi vida, mi mejor maestro, el mejor testimonio de vida el hombre comprometido con, con las ideas que tuvo siempre. Es que era pintor, es que tenía muchos dibujos, es que escribía artículos, es que tuvo mucho peso en la vida política de su época. O sea, queda para una asignatura, pero, pero totalmente. Fue mucho más importante de lo que hoy en día en España se le reconoce. Unamuno llegó a Salamanca en 1891 a establecerse como catedrático de la Universidad. Después de diez años, asumió el cargo de rector, del que fue instituido en 1914 por motivaciones políticas. En el año 1920 asume la decanatura de la Facultad de Filosofía y Letras, un año más tarde el vicerrectorado. Sin embargo, la severidad de la política de entonces se ensaña nuevamente con él, siendo exiliado por Primo de Rivera en 1924. Es acogido en Francia, viviendo en Endaya hasta 1930. Al final de la dictadura regresa a Salamanca, donde vuelve a ser rector hasta su jubilación. El 12 de octubre de 1936, durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Salamanca y tras haber pedido clemencia por la vida de sus amigos, pronunció la famosa frase «Venceréis, pero no convenceréis». Y fue una constante obsesión al pintar este cuadro, ¿no? Ese, ese oír esa voz, yo me imagino ese día todo tenso, el general Millán Astrae a un lado un hombre violento, un hombre fascista, eh, Carmen Polo de Franco, la mujer de Franco al lado de Unamuno, y un hombre ya mayor, un hombre ya cansado, gritando en el Paraninfo frente a todos esos falangistas, eh, venceréis, pero no convenceréis. ¿no? Detrás de este cuadro yo creo que está la valentía de un amuno en ese momento, ¿no? que tuvo que ser brutal. Entre las obras que ha publicado destacan Niebla y Desentimiento Trágico de la Vida, donde plasma su visión del mundo, pero sobre todo su percepción de lo que consideró la esencia del ser humano. Con estos libros logra la trascendencia internacional. Con esto podemos comenzar su ruta por la ciudad, no hay paseo por esta ciudad, su Salamanca, en el que no se encuentre una referencia a un amuno, en el que no se vea una alusión a su vida. La historia se hace eco de sus paseos por la Plaza Mayor en los días de lluvia, de su meditación en los bancos los días de sol, de sus reuniones con sus amigos y sus vivencias dentro del cuadrilátero irregular pero asombrosamente armónico del que él hablaba. Salamanca y Unamuno están íntimamente unidos, ¿no? porque Unamuno también, bueno, le pasó como a mí cuando llegué aquí. Unamuno llegó aquí de casualidad, aprobó unas oposiciones de catedrático de lengua griega, después de haber suspendido en diferentes sitios, y se viene aquí a Salamanca. Y desde el primer día, su simbiosis con Salamanca es total, y eso es una cosa que se percibe ahora. Es que Salamanca era el cuarto de estar, ¿no? Salamanca era una ciudad que parece que estaba construida para él. Vivía en el centro, caminaba unos poquitos pasos y llegaba a la universidad, donde daba clase, Caminaba otros poquitos pasos, llegaba al casino donde estaba su tertulia favorita y caminaba otros poquitos pasos y estaba en el Novelti, donde estaba su otra segunda tertulia favorita. Yo lo que haría es una ruta, pero para dejarla ya hecha, o sea, con una guía y, o sea, que fuera con unas señalizaciones, por la, por ejemplo, salida de la Casa Museo hacia la Casa de las Conchas, hacia el Café Nobelti o su otra casa. Tenemos a, a un casi salmantino, aunque fuera vasco de origen, ilustre, y que eh, hizo muchísimo por, por Salamanca, eh, la llevó a todas las partes del mundo, él siempre se consideró salmantino de, de pro y lo, lo dejó reflejado en sus escritos, en sus dibujos y en su vida. Entonces yo creo que la unión con la ciudad es total. Unamuno era y es un símbolo histórico, político y académico. Y hoy sigue siendo uno de los referentes de la ciudad dentro del ámbito universitario. Presta su nombre a uno de los campus más prestigiosos de la Universidad Española, el Campus Miguel de Unamuno. ...y ahora que Salamanca vive en un ambiente unamuniano... ...bueno, sí, pero creo que se podría se le podría aprovechar más... ...y además mmm, darle la importancia que, que se merece... ...porque él, él, él en, esa, en su época era un intelectual reconocido... ...pero en toda Europa y Estados Unidos... Hay artículos de Unamuno... ...y cartas y discursos y conferencias... ...de una vigencia que si, si ahora que estamos en campaña electoral pudiéramos leer o tuviéramos ocasión de leer algún artículo suyo relacionado con la electorería, con, con los politiqueros, con la politiquería que él decía, con la falta de honestidad y de compromiso con el pueblo, con los abusos, con la compra de votos, con la manipulación informativa, con todo, tienen una vigencia absoluta, o sea, parece que están escritos antes de ayer. Unamuno tiene muchísima vigencia, no debe verse como una persona rancia o antigua del siglo pasado. Creo que como hombre y con los valores y ideas que defendía tiene muchísimo valor todavía. Sí le aporta un atractivo, mucha gente viene y viene a la Casa Museo porque vienen a Salamanca y saben que, que él fue aquí rector y o sea que sí que le aporta bastante en, en, en, su, vida, en su vida turística, le aporta mucho y luego a la universidad. Yo creo que también le aporta, pues, eso, el, el, so, el, el soporte de que, que es una, un rector conocido mundialmente en su época y un escritor afamado que fue rector de esta universidad. Pero si hay que comprender un poco la España de hoy, yo no me iría tanto a sus novelas, o a su dramaturgia, o a su poesía extraordinaria, para tratar de entender la la situación actual de España yo miré a sus artículos, a su epistolario, a sus discursos y a sus conferencias. Creo que ahí es donde leyéndolo se pueden entender muchas claves de lo que sucede actualmente. Nos acercamos a uno de los lugares por excelencia donde el ex-rector de la universidad se reunía con intelectuales de la época, el Café Novelty, en el que tenían lugar las tertulias sobre la vida cultural y social de la ciudad. Ahora que hemos cogido ritmo, andemos un poco más. Son muchos los que se reúnen y organizan eventos hoy en día relacionados con su legado. Y esta es una función que asumen los que se preocupan por mantener su patrimonio ...y aquellos que quieren dar a conocer al ex-rector. El gran desconocido, unamuno poeta... ...siempre se habla del unamuno de, del sentimiento trágico... ...de la agonía, de las novelas, de San Manuel Bueno... ...de la tiatula, se habla de todo eso... ...y se habla poquito del unamuno poeta... ...que para mí es el unamuno verdadero... ...en la poesía de unamuno está el unamuno como literato... ¿eh? ...el unamuno en carne viva... Siempre hay, te sugiere un pensamiento, te sugiere una idea, te sugiere una novedad, te sugiere algo fresco, a pesar de que lleve desde 36 desaparecido. Murió aquí, en esa casa. Ahí murió. Desde el pasado noviembre, la Asociación de Amigos de Unamuno mantiene y renueva la obra y vida con continuas actividades culturales, contando para ello. ...con más de 100 intelectuales que lo hacen posible. Somos una asociación muy nueva... ...porque hemos nacido en noviembre del año pasado... ...y nos mueve un, un afán muy generoso... ...sin ánimo de lucro, altruista... ...yo estoy aquí por la asociación... ...porque lo que nos mueve es difundir el pensamiento... ...vida y obra de don Miguel. Un lugar imprescindible cuando hacemos referencia... ...a su etapa de rector... ...es la Casa Museo de Unamuno... ...en ella... Encontramos sus pertenencias y todo aquello que formó parte de su día a día. Allí aún se conservan en su mesa de escritorio las plumas que él mismo creaba y las pajaritas de papel con las que jugaban sus nueve hijos, los muebles originales que formaron parte de su casa y la mayor parte de su biblioteca. Todo ello estableciendo un conjunto de recuerdos personales que perduran en nuestros días. Marta tiene en mente un proyecto de actualización de la Casa Museo, con el que piensa darle un toque fresco y novedoso al panorama unamuniano. Aumento del horario de visitas, ahora mismo solo se abre por las mañanas y yo creo que debería verse, abrirse más tiempo, también aprovechar los fines de semana, que actualmente está cerrada la casa, y cuando los fines de semana es cuando también más, más turismo es... ...es el que viene a la ciudad de Salamanca... A ...hacer unos folletos informativos... ...que se pudieran dar a la gente que viene... ...a los visitantes... ...o que entra en, en el edificio histórico... ...y puedan cogerlo ahí... ...las puertas de abajo de la casa... ...tenerlas abiertas... ...poner una puerta de cristal por dentro... ...y entonces que el museo... ...o sea que la parte de abajo... esté más abierta a la calle... ...luego también presente la idea... ...de hacer una ruta... ...por la ciudad... ...una ruta... ...de Miguel de Unamuno... Para su renovación... No olvida la importancia que Internet y las nuevas tecnologías tienen hoy en día. De esta forma, toma importancia en sus ideas de proyecto el carácter interactivo y multimedia. Las redes sociales, eh, es súper interesante, a la gente eso le, le gusta mucho y ahora nos, nos movemos mucho con Facebook, Twitter. Bueno, pues desde que empezamos a moverlo, pues ahora, por ejemplo, la Casa Museo tiene 600 seguidores en Facebook, que está muy bien. Por ejemplo, para la ruta esa, pues a lo mejor eh, códigos QR, cosas así, que la gente a eso, es que eso es ahora el pan de cada día, vamos. Una de las últimas donaciones que ha recibido la Casa Museo es un lienzo de grandes dimensiones realizado por el pintor Miguel Elías. Pero, ¿qué es pintar a un amuno para Miguel Elías? Se establece un diálogo. La pintura siempre es un diálogo, ¿no? Es un diálogo del motivo que estás pintando con, con aquello que tú sientes por la pintura y que tú vives en la pintura. Ese diálogo es con la obra, ¿no? Pero cuando pintas a un amuno, eh, ese diálogo casi, casi se convierte en un diálogo con él, casi en un tú a tú. ¿no? Y como en toda pintura, en, como en toda obra de creación, ya sea literaria, ya sea poética, ya sea pictórica, ya sea cinematográfica, eh, se puede dar la vuelta y puede fallar, con lo cual el diálogo se rompe, es como dar un puñetazo a la mesa o el diálogo se lleva a buen término. Yo estoy satisfecho de todos los retratos que he hecho de Unamuno, hemos dialogado y hemos dialogado bien. Además, Miguel Elías ya había trabajado anteriormente con la imagen de Unamuno, pero siempre con la misma llamativa gama cromática. Son los colores de la república, son los colores de la bandera republicana. Unamuno era republicano. Unamuno fue... La persona que delegó la Segunda República para que desde nuestra plaza mayor proclamara la Segunda República, mal le pese a quien le pese. Fue Unamuno. Saliendo de este emblemático lugar y yéndonos bastante más lejos, llegamos a Hollywood. Allí, un director salmantino tiene como proyecto futuro la creación de una miniserie en la que plasmará diversos aspectos de Miguel de Unamuno. Yo utilizo el personaje de Unamuno para hablar de algo que a mí me interesa, que es la vista por encima de las ideas políticas. En este proyecto vemos cómo a través de su trabajo David Martín Porras recupera nuevamente la importancia del personaje de Unamuno a un nivel personal. Se introduce así, junto a otros directores como Manuel Menchón, director de la película Unamuno en Fuerteventura, su faceta dentro de las creaciones audiovisuales. No podemos dejar de mencionar el proyecto Unamuno 2018, que comenzó con la ampliación de la Casa Museo en 2012 y finalizará en 2018 con el octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca. Es un proyecto que estamos haciendo con, con el octavo centenario. Eh, la universidad celebra en el 2018 su octavo centenario de creación, pero ya ha empezado a hacer diferentes actividades. Entonces se nos ocurrió eh, que estaría muy bien eh, meter a Unamuno como símbolo indiscutible de la, de la universidad y de ese octavo centenario. Además porque la Casa Museo Unamuno nació precisamente cuando se estaba celebrando el séptimo centenario de, de la universidad. Entonces eh, hemos hecho varias actividades, empezando por eh, la musealización de, de la Casa Museo Namuno. Hemos eh, recreado, eh, hemos modernizado una parte de, del museo y hemos respetado la parte de la, de la vivienda que es donde estamos ahora. ¿no? Hemos, reservado, hemos respetado totalmente el dormitorio, el comedor y el estudio, pero luego había una parte que nos interesaba eh, hacer mucho más atractiva, sobre todo de cara a los, a los escolares, a los estudiantes de, de colegios e institutos, ya que sus propios profesores nos demandaban información porque pensaban que no había la suficiente. Entonces, por eso hemos hecho esa, esa cronobiografía que tenemos puesta, y hemos hecho un poco más atractivo y hemos puesto más paneles. Esa ha sido la, la primera intervención que hicimos. Y luego hemos hecho, una, hemos hecho varias exposiciones. Eh, la última ha sido una muy interesante sobre, sobre el destierro de, de Unamuno, destierro de cielo, porque él así llamaba a su exilio, él le llamaba el descielo, sobre toda la etapa que pasó en, en Fuerteventura y sobre todo principalmente en Endaya en y antes en, en París. Este año vamos a hacer una exposición eh, organizándola con la Biblioteca Nacional en junio, que lleva el título de Yo Unamuno, que saca un poco los manuscritos que tiene la Biblioteca Nacional de Unamuno y nosotros aportamos también, sobre todo, material, eh, material fotográfico. Y así lo que queremos es hacer cada año una gran actividad potente sobre Unamuno hasta llegar al, al 2018. Queda claro que la figura de Miguel de Unamuno en la ciudad es dinámica y constante, y difícil de definir en una sola palabra. Valentía. Pues sería eh, familiar y honrado. Voy a decir escritor. Intelectual excepcional. Contradicción y coherencia. Que son dos términos contradictorios y que lo definen bastante. Porque dentro de su contradicción era muy coherente también. Fue un hombre valiente. Fue un hombre grande en una ciudad pequeña y en una universidad que era grande. Porque la verdad es que escribía, escribía, tiene tantas cosas, desde artículos, novelas, eh, ensayos y, y poemas. También poeta, eh, también poeta, aunque tampoco, pero tiene muchísimos poemas, infinidad de poemas, o sea que, escritor y poeta, diría yo. Porque para él la familia era algo importantísimo, era el apoyo que tenía de su mujer y de sus hijos para ello era su leitmotiv, era algo en lo que se basaba totalmente, aunque no lo parezca, y, y honradez porque es el, lo que dictó toda su forma y su conducta. Si, es una, si se le puede admirar a un amor es precisamente por eso, por su honestidad y por, y por defender sus ideas. Un intelectual tiene que ser una persona enfrentada al poder constituido. Este recorrido por la ciudad nos ha demostrado que don Miguel de Unamuno y Jugo es un personaje que pese a habernos dejado físicamente hace casi 80 años, está vivo y presente en cada uno de los rincones de Salamanca. Nuestro trabajo no es otro que formar parte de esas muestras de respeto y admiración hacia la trayectoria del escritor, del amor incondicional que le muestra a la ciudad, del cariño constante que Miguel mostraba en sus obras y con sus actos por ella. Porque la historia se resume en que hay un binomio indestructible entre lo que Unamuno necesitó a Salamanca y lo que Salamanca necesitó a Unamuno. Una dualidad que se refleja en cómo su día a día Miguel vivió en Salamanca y en cómo hoy Salamanca vive con Miguel, en cada uno de sus baldosines, en cada uno de sus lugares emblemáticos, en el aire que se respira. Porque todo allí es arte, un arte donde vive aún Don Miguel de Unamuno. ¡Oh Salamanca! Entre tus piedras de oro aprendieron a amar los estudiantes mientras los campos que te ciñen daban jugosos frutos. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda dorada salamanca mía tú mi recuerdo. Y cuando el sol, al acostarse, encienda el oro secular que te recama con tu lenguaje del eterno heraldo ¿Y tú qué he sido?